El cargo de alcalde pasando los gastos de sus clases de inglés al comité europeo de las regiones y la señora Navarro adquirió un móvil de 1.200 euros. Hubo clases de redes sociales en la Junta de Jusley que carece de redes sociales, además presidida por un rescatado miembro del PP famoso por aparecer en los Panama Papers. Dispararon el gasto en altos cargos en casi un millón de euros y las subvenciones a una ONG que emplea familiares de uno de sus concejales. Pedimos explicaciones que llegan muy pocas veces por la contratación de personas afines al PP y altos cargos del partido en Zaragoza. En Zaragoza Dinámica, dos procesos de selección concluyen con la contratación de un familiar de un concejal del PP de la anterior legislatura y de una persona que fue en la lista del partido en las elecciones de 2011. En movilidad, Descubrimos una falsa asesora de Natalia Chueca, hija de la gerente de IMEFED y el diputado del PP, Rosa Plantagenet White. En urbanismo, denunciamos la creación de una estructura paralela por valor de 400.000 euros al año para realizar 25 obras que ya estaban ejecutadas o en licitación. Se han dado casos de moving, subidas de salarios sin justificar y modificaciones de puestos sin atender a los informes de intervención. Por no hablar del bochorno que creo que nos causa a todos la noticia de unas oposiciones amañadas. En Zaragoza Vivienda, la oposición en bloque pedimos el cese del gerente. Por supuesto, acoso laboral, vulneración de derechos sindicales e impedimentos para diseñar un plan de igualdad. Denunciamos que el puesto de director técnico fue para un candidato que había trabajado durante 14 años con el actual gerente. Alertamos sobre otro más que dudoso proceso, la elaboración de unos pliegos que parecían hechos a medida para el mantenimiento de los sistemas informáticos de la sociedad pública. También mostramos serias dudas sobre la tasación de un usuario en la calle Contamina al infravalorar el precio por metro cuadrado de las viviendas finales. Y este verano, un informe del Servicio Municipal de Prevención de Riesgos Laborales urgía medidas por el trato de ruido de Temiño a la plantilla. Señor... Señor Azcón, con su voto en Junta de Gobierno desencalló una operación inmobiliaria que beneficiaba a su familia y cuando quisimos saber de su alcance bloqueó junto con sus socios de Vox una comisión de investigación. La falta de transparencia en este ayuntamiento ha llegado a un nivel en el que el propio alcalde ha impedido con su voto de calidad otras comisiones de investigación como la de las oposiciones de oficial del cementerio. Pero una investigación que sí está pendiente, señor Azcón, es la que pretende dilucidar qué ocurrió con otro proyecto. Una licencia solicitada por un constructor amigo suyo, el señor Forcén, adjudicatario de un buen número de kioscos de hostelería en lugares emblemáticos y concurridos de la ciudad, como es el Parque José Antonio La Bordeta. Hasta la ofrenda virtual se vio salpicada por esta dudosa gestión y que también se extiende por las áreas que dirige Ciudadanos, en Zaragoza Cultural... Un informe del Interventor General Municipal detectaba varias situaciones de irregularidad, contratos sin licitación caducados, facturas no conformes, arbitrariedad a la hora de aplicar bonificaciones en el alquiler de espacios municipales, etc. Y, por cierto, durante el primer trimestre, la mitad del Servicio Administrativo de Cultura y Turismo se encontraba de baja por el ambiente hostil generado y los sindicatos surgieron medidas de salud laboral. Firmaron un convenio directo con el Real Zaragoza para realizar una reforma de 400.000 euros en lugar de licitarlo. Así, durante el 2020, el Tribunal de Cuentas detectó fallos en un tercio de los expedientes y contratos de emergencia, alertó de un volumen muy significativo en situación irregular y recomendó reforzar los sistemas de control. Este organismo les afea su modo de proceder, ya que han triplicado los reconocimientos de obligación. En el 2021, este mismo Tribunal de Cuentas alertó de 100 millones de ...pagados de facturas sin contrato. ¿Cuánto peligro tienen ustedes? Esta es su gestión, mala, salpicada de irregularidades y corruptelas... ...y de cuánto no nos habremos enterado. Innumerables preguntas sin contestar, interpelaciones en las que han escurrido el bulto... ...expedientes con los que nos han intentado marear... ...comisiones de investigación que han bloqueado con sus socios de Vox. A pesar de estos obstáculos, estoy orgulloso de nuestra labor de oposición... ...al señalar la inmensa mayoría de estas prácticas... Si la transparencia y, como prometió en su discurso de investidura, señor Azcón, la regeneración democrática hubieran tenido algún valor para ustedes, tal vez se hubieran contenido en esta forma de proceder que apunta a una clara desviación de poder en favor de intereses partidistas y de terceros ajenos al interés público. Pero todo llega. Miren lo que ha ocurrido en el tiro de pichón después de celebrar con comilonas y paellas la desviación de 10 millones de dinero público que finalmente tendrán que ser devueltos. Su falta de control sobre quienes prestan privadamente servicios al ayuntamiento es palmaria. Pese al trabajo de la Oficina de Inspección de Contratas creada por el Gobierno de Zaragoza en Común, este servicio, después de mil inspecciones y 108 informes emitidos, no han impuesto ni una sola sanción. La pérdida de 170 empleos públicos confirma su dejadez en ese necesario rejuvenecimiento de la Administración para justificar así su, su externalización, su privatización. Las carencias de personal en las juntas de distrito han traído largas colas en la Plaza del Pilar. También hemos vivido cierres de bibliotecas, de centros cívicos. En deportes han tenido el dudoso honor de afrontar la primera huelga con cierre de instalaciones, algo que no ocurría hace más de una década. Una huelga que no demandaba mejoras salariales, sino dotación de personal suficiente en clara reivindicación de lo público. Desde aquí, todo nuestro reconocimiento. La línea 900, criticada por el Colegio Profesional y Trabajadores Sociales y Receptora de Quejas Ciudadanas, supone una dilación en el tiempo y de en la debida atención a las personas usuarias. Más del 30% de las llamadas a la línea 900 se quedan sin atender por falta de personal, existiendo 15 puestos sin cubrir en los centros, con lo que supone de sobrecarga para el resto de la plantilla y una evidente merma en la eficacia del servicio. Tienen la intención de privatizar el mantenimiento de los equipos de servicio de bomberos con un contrato externo que costaría 1,2 millones de euros en cinco años, que es prácticamente el doble de, que lo, de lo que ahora paga el Ayuntamiento, prestando el servicio de forma directa. El cierre de la Oficina de Empleo Joven supone la desaparición de uno de los pocos recursos específicamente dirigidos hacia este sector de población, algo de extrema gravedad con una tasa de desempleo juvenil cercana al 30%. Y el servicio de orientación laboral para personas con dificultad de acceso por razones de género tampoco ha vuelto a licitarse. A la eliminación de 12 cursos del programa para el empleo del IMEFED se añade la pérdida de casi 180.000 euros en subvenciones por estos mismos cursos y la externalización de formación. Su única iniciativa en el campo educativo ha ido orientada a privilegiar, a privilegiar la enseñanza privada concertada. Sus ayudas suponen una, suponen una clara discriminación hacia más del 67% del alumnado de esta ciudad, escolarizados en la, etapa, en la etapa de infantil y primaria, vulnerando el principio de igualdad. Un segundo recurso contencioso incide en la ampliación de las ayudas al alumnado de la educación pública para evitar tal discriminación. Por cierto, una tercera parte de estas, nada menos que 170.000 euros, se encuentran aún sin justificar. Alcalde Azcón, ¿podría contestarme a esta pregunta? Alcalde Azcón, sí, de verdad, ¿podría contestarme a esta pregunta? ¿Estamos ante una gestión catastrofista, catastrófica más bien, o se trata más bien, de un desmantelamiento intencionado de los servicios públicos?